Hola, gente, ¿cómo anda? Espero que le vaya bien. Vamos a continuar con la segunda parte de la configuración de lo que es eh, el ítem Lore stop ¿Sí? Y vamos a arrancar con lo que es un poquito más avanzado. Nosotros vimos en el primer video lo básico, que tenés que manipular la carpeta SAVE para poder configurar las estadísticas, del employee, de, las estadísticas de, de los ítems. ¿sí? Estoy dando acá un ejemplo de las estadísticas que lo voy a mostrar en esta parte. Por ejemplo, esta, que es una, un casco y que te brinda 6% de, de coso, es para clase maga y es para solamente el uso específico de Pablo. ¿Sí? Eso es una estadística base, obviamente. ¿Sí? Eh, ustedes, si van al otro plugin, van a ver otros otros, otros conceptos. ¿Eh? ¿Qué se le puede agregar? Qué se le puede agregar a, a, los, a las armaduras. Puedes aumentar esto. Puedes agregarle velocidad, damage, crítica chance, crítica damage, reflect, ignición, arwing, wing, eh, nivel, ¿no? durabilidad. Puedes agregarle eh, hasta el tema de eh, bow, el bone soul, soul bone el plugin softball bueno no te va a hacer falta porque este plugin ya te lo trae ¿sí? si si necesitas un plugin que te trae estadísticas de no sé de, de poderes así tipo no sé que una espada largue bolas de fuego bueno prácticamente también te lo trae así que eso lo puedes eliminar si ¿sí? si tenés un, un... Un plugin que te agrega corazones a los jugadores, también lo puedes sacar porque este también te lo da. ¿sí? Ahora, en sí, ¿cómo hacemos el tema de los corazones? Obviamente, para modificar las cantidades de los corazones, va a ser en esta selección, base real. Si querés agregar que los jugadores tengan 200 corazones, lo vas a modificar acá. Si querés que tengan 0, si es 0, lo vas a desactivar. Si lo querés eh, que tenga 1000 corazones, lo agregas acá y le va a aumentar todos los corazones. ¿Sí? se le va a agregar más corazones eh, esta es la regeneración y esto ya lo vimos en el primer video recuerden ver el primer video para más o menos entender, entender de qué se trata esto pero vamos a ver el tema hoy en día a configurar eh, las eh, las estadísticas estas de las armaduras sí como nosotros ustedes ven acá esto es el casco eh, armadura de cuero sí Casco. Este es el casco de la armadura de cuero. ¿Cómo vamos a configurarlo esto? Predetermin predeterminadamente, obviamente dentro del plugin ya te va a salir esto. Así como lo ves acá. ¿Sí? Ahora nosotros queremos modificarlo. ¿Cómo lo vamos a modificar? Básicamente esto, vamos a saber que el número 15 es la probabilidad de la caída del objeto. O sea, tiene un 15% de que eh, caiga esto en un zombie. ¿Sí? Un 15%, puede que no, puede que sí, o sea que cada tres bichos puede ser que te caiga un, un casco. Ahora, el número 1 se identifica como eh, el slot, o sea el primer ítem, primer ítem, ¿no? Primer ítem de probabilidad de 15, ¿no? Eh, luego vamos a poner el 2 si queremos el segundo ítem, que caiga tal vez otro ítem con, con la misma probabilidad, ¿no? De 15%, ¿sí? Esto va a ser 15% probabilidad primer ítem. No sé si ustedes llegan a, compre a comprender, pero este es el primer ítem. Es un, es un casco de la armadura de cuero. Y estas son sus estadísticas. Y lo voy a poner en un color para que ustedes lo identifiquen. Estas son sus estadísticas como prácticamente lo vimos en el primer video. ¿Sí? Y estos son los sufijos random y eso. Si nosotros queremos cambiar un sufijo eh, personalizado borramos el random y ponemos un sufijo personalizado si no querés básicamente lo que va a hacer es si vamos a la config de la parte del de, de ítem vamos a encontrar que el prefijo y el sufijo random va a ser todos estos los podemos agregar acá también si vos querés alguno en particular eso va a variar de cada uno lo que a más me importa a mí me importa más es que ustedes aprendan a configurar vamos a ir a la parte de 2 y vamos a verificar que esto va a ser el pecho pecho y va a ser armadura de cuero sí si ustedes quieren verificarlo básicamente lo que vamos a tener que hacer es copiar la ID. Que es 299. Si ustedes quieren agregar otros ítems, también lo pueden hacer. Si quieren cambiarla de cuero y que te trien, y que le tiren eh, los de que le tiren los de hierro, la armadura de hierro, lo pueden hacer. ¿sí? Y van a poder modificar en la parte de propiedades propied, su configuración. Básicamente es eso. ¿sí? Ahora voy a explicar más o menos, como en el video anterior, qué era lo que era que era esto es la armadura la resistencia de la armadura es de 3 a 7 en este caso lo vamos a variar y lo tenemos que configurar siempre mirando eh, lo voy a poner en color siempre observando eh, dentro del juego porque ahora les voy a explicar y les voy a dar un ejemplo con el tema de las espadas. Porque las espadas son las que tienen daño. El tema de la protección básicamente no va a, va a variar. No pasa nada. Pero las espadas tienen daño. Damage. Crítica da Damage. Y eh, otras cosas más que nosotros vamos a ver dentro del juego. Y seguramente se va a desbalancear mucho. Y esto es lo que voy. Por ejemplo. Si nosotros tenemos esta espada que es de madera. Y tiene del 1 al 2. player 1 al 3 al 2. ¿Sí? qué significa el player es que es el daño base que tiene el jugador dentro del juego ¿Sí? el daño base del jugador que tiene al juego es depende del arma porque lo puse en, en por default viene como vanila entonces quiere decir que si nosotros tenemos una espada de madera va a, pagar, va a pegar 4. Eh, de base. Si tenemos una espada de hierro va a pegar creo que 6 o 5, no recuerdo. Y si es una espada de diamante tiene la probabilidad del de, de daño que sea de 8. Entonces a partir de eso va a ir a variar de dos puntitos más a 1 o dos puntitos menos a 2. ¿sí? Para que ustedes se den cuenta es de menos a o más. Básicamente eso. Después vamos a ver el tema de la poción. Poción random amplia. Esto lo van a poner en true, en false, como ustedes quieran. Poison, ya saben, ¿no? Cuando golpean, que lo envenene al, al jugador. Eso es un como una habilidad. Y después tenemos el Wither, que también es otra habilidad. Después, esto es la durabilidad del objeto. La durabilidad del objeto va a variar de entre 200 puntos a 325. Si queremos que sea el máximo, obviamente vamos a poner 325 a 325. ¿Sí? Eso es lo que eh, quiero enseñarles. Después, el softball, como yo, como mi consejo, les recomiendo que le den a false. ¿Por qué? Porque si tu servidor es vanilla o es survival, eh, podrías tener la oportunidad de que colocar softball. Pero no, no a las armaduras comunes. A las armaduras comunes no. A eso voy en el siguiente mambo. Esto sería la configuración normal que ustedes conocen y que seguramente ustedes manipularon dentro de este plugin. Pero vamos a descubrir algo más. Nosotros podemos agregar, si ustedes se dan cuenta, esto, el número 15, representa la probabilidad de caída. ¿Eso qué quiere decir? Que es la probabilidad? O sea, obtengo la, la chance de que un 15% de que me caiga esos objetos. Los objetos que están marcados son del 1 al 8, como ven en esta parte. ¿Sí? Y en esta parte vamos a ver que el primer ítem es un, una armadura de cuero. El segundo ítem puede ser, puede ser un, arma, un, un casco de cuero, una armadura de cuero. Esto puede ser una, una espada, estos son unos pantalones de cuero y estos son básicamente así. ¿Sí? Ahora, nosotros queremos mejorar esa calidad y colocarle una probabilidad que puedan tener otros objetos que se llamen rareza. ¿Sí? Si ustedes jugaron a un juego MORPG eh, o RPG o MMO o lo que sean, o de aventura en sí, van a encontrar diferentes tipos de ítems, capaz. van a... Por ejemplo, en el Free Fire creo que tiene también eso, que los objetos te puede tocar, por ejemplo, una, un, una escopeta del mismo calibre. Verde, una escapeta del mismo calibre roja. Es como por ejemplo el Fortnite. También tenemos un rifle de un, del común que va a ser color verde. Del, del poco común que va a ser un color azul. del No sé, se entiende. De un rifle legendario va a ser color naranja. Bueno, eso lo vamos a poder colocar también en nuestras espadas si nosotros deseamos. ¿Cómo logramos hacer eso? Bueno, primero tenemos que ir a la parte de la configuración. ¿Sí? Vamos a ir a la selección de Add Rati Drops. Si vos, ustedes no lo tienen, lo único que tienen que hacer es colocarlo. ¿sí? Entonces vamos a agregar esto así. Y vamos a colocar esta parte en True. Básicamente vamos a hacer eso. Una vez que logramos hacer eso en nuestro servidor, que es agregar add rarity to drops, dos puntos true, ¿sí? y si ustedes quieren configurar eh, esta, estos ítems, obviamente, lo que vamos a hacer es ir a la selección de rare ítems, que lo vamos a encontrar en la parte de esta, rarity, ¿sí? y acá te dice, es el uso del porcentaje, mira, el uso del porcentaje de la caída de la configuración de Save Mod ese elegirá el formato de título. A ver, elegirá el formato de título ¿sí? eh, correcto para esa caída. Si un elemento tiene la probabilidad de una caída del 7%, al usar los valores a continuación, se in incluirá en la sección de poco común. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si un objeto tiene, vamos a volver a la, al tema del zombie, tiene la probabilidad de la caída, que es esta, ¿sí? que es el número 15, tiene la probabilidad de caída eh, en este caso 15. ¿sí? Vamos. Ah, si nosotros vemos, ah, si nos vemos que la probabilidad de caída es 15, nos vamos a dirigir en Rarity y el 15, ¿cuál es? Es raro, común, poco común, legendario, epic. Sí, correcto. Bueno, vamos a darnos cuenta que el número 15 de la probabilidad de caída va a ser un objeto común. Ahora, si nosotros queremos agregarle un objeto raro o legendario, eso obviamente lo que vamos a hacer es. Colocarle en esta es el número 5, ¿sí? que es una probabilidad de caída, obviamente, del 5%. Puede colocar un 5% de probabilidad que te caiga o algo raro ¿sí? a, en los zombies. Y yo di acá un ejemplo que va a ser el rare. ¿Por qué lo puse como rare acá? porque Porque si nosotros verificamos acá, el rare es el número 5 de probabilidad. ¿Sí? Entonces, si sí, un 5% sería rareza, un ítem rareza. ¿Cómo lo alegramos? Bueno, obviamente hacemos lo mismo. Ponemos el número 5, como hace acá arriba, que tiene el número 15, y vamos a colocar otra vez, eh, qué sé yo, la espada de madera en este caso, porque en el primero de común es una espada de madera ves de y tiene estas estadísticas pero obviamente como es un objeto de raro va a tener que tener unas probabilidades un poquito más elevadas mejores obviamente porque es algo raro sí y así va variando si tiene menos porcentaje por ejemplo si tiene 1 que es 1% una, 1% de probabilidad de que le caiga un legendario bueno, le agregas eso ¿sí? obviamente esto va a variar nosotros podemos modificar esto como esto podemos hacer que el legendario sea el 15 podemos hacer que él el, el, el, el, el, el, el, el se entiende Sí, yo creo que se entiende y vamos a ir variando Sí. esto es lo que quería mostrar ahora todo esto es con paciencia todo esto es con paciencia la única movilidad y el único consejo que yo le puedo decir es que si vos eh, querés hacerlo más rápido y más sencillito bueno básicamente lo que podemos hacer es copiar porque esto es lo que vos tenés como base copiar esto copiar pegar copiar pegar copiar pegar y lo que vas a cambiar es el número 15 y el número 15 va a ir variar con esto con el 9, vas a reemplazarlo con el 9, con el 5, con el 3 y con el 1. Entonces vos ya sabes que el 9 es poco común, el 5 es eh, rareza, el, el 3 es el epic y el 1 es el eh, legendario. Y obviamente en cada categoría de eso, en cada categoría de, de, de eso, vas a, a mejorar eh, las mismas... El, el, como viene de fauno, le vas a mejorar o disminuir las estadísticas, las propiedades. ¿sí? Por ejemplo, si en este que muestro acá es una espada de madera, tiene estadísticas random, ¿no? obviamente prefijo y eso va a variar, random, no importa. Pero en Wapon Speed es normal. Obviamente acá lo tengo que poner en FAS. Si este tiene de daño 1 de 2 a 1 de 2, este lo voy a tener que agregar, agregar del 1 del 2 al 1 del 3. O sea, tendría que tener un poquito más de daño para que sea raro. Bueno, básicamente eso. Una vez que tienen configurado eso, vamos a volver a la parte de configuraciones. Y también lo que podemos hacer es colocarle una pequeña probabilidad, ¿sí?, a los crafteos o sea cuando un jugador craftea una armadura tiene una pequeña probabilidad de que le pueda caer o le, o le pueda craftear él por casualidad una, un objeto con estadísticas para que esto se logre vamos a tener que colocar en, en estos dos como ven acá en trube si ¿sí? esto es el formato que esto no les conviene que ustedes toquen ¿sí? Y lo único que ustedes van a poder tocar es esto que son eh, la armadura. Por ejemplo, el armor, que sería es la estadística del armor, o sea, la defensa de la armadura, va a ir a variar, por ejemplo, eh, lo que es, ¿no? O sea, si es un letter, si no es un iron, si es un de oro, si es de diamante, eh, vas a variar entre esto, ¿sí? Entre 2.2 a... 12.5 y bueno y eso va a depender también a lo que vos uno quiere pero el aconsejo mucho mi aconsejo mi consejo es que ustedes crafteen dentro del juego a medida que vayan modificando estos numeritos para que se vayan dando cuenta porque si no eh, van a agregar un nombre un numerito cualquiera y capaz que dentro del juego por ejemplo a lo que voy es que si vos le pones un 2, capaz que cuando vos crafteas una armadura no te va a dar un 2, puntitos de eso. Te va a agarrar un 50, un 25, un 30, un 12, un 15, un 20 de protección. Si le agregas un, un 20 en la configuración. Obviamente le cambiarías acá en la configuración 20. Capaz que puede llegar a una armadura de 100 puntos de armadura o 200 puntos de armadura. Y se te va a desbalancear mucho. Entonces siempre se conserva entre los números estos que ves acá. Entre 6, 7, 2, 1, 3. ¿Por qué? Porque dentro del juego... Te va a salir estadísticas del 2%, del 40%, del 20%, del 5%. Eh, va, va a ver así. Entonces te conviene ir variando. ¿sí? Y así es con el tema del damas, Como ven acá. Crafter damage, sí, Armor damas Y eh, Durabilidad damage. Es Esos son los tres que vas a poder modificar Sí, eso es dentro de lo que es el crafteo de armaduras y eso lo puedes dárselo a un, a un rango específico por ejemplo no es que un rango específico en sí, sino que todos van a poder craftear y tener esa probabilidad. Ojo, ¿eh? no se equivoquen. A lo que digo es que, por ejemplo, si vos tenés, yo en mi caso, un servidor donde el herrero es herrero por naturaleza y los demás no pueden craftear nada, sí o sí, depende de ese herrero porque es un rango rol, porque mi servidor es rol, ¿sí? Van, eh, obviamente esto le va a servir solamente a ellos, a, a los que son herreros, ¿entendés? ¿Por qué? Porque en mi servidor eh, los demás no pueden craftear si no va al, al herrero. En mi caso es así. Es muy difícil. Es play, pero es, es, en mi servidor es muy difícil. Entonces, eh, yo no lo largo, es algo personal que me gusta a mí. Y que yo agregué para mí, para, para mí, mi, mi, mi personalidad. O sea. Pero, si en tu caso es lo mismo, eh, ahí tenés. Bueno, eh, vamos a ver el tema de materiales SEL. ¿Qué son estos materiales SEL? Ahí te lo está diciendo, son los, los, los, las armaduras con estadísticas que puedes vender. Y para esto, tenés que ten, los jugadores tienen que tener el permiso del de comando ILS SEL. ¿Y, y como es como el Essential, básicamente, el Essential también tiene el comando SEL. ¿sí? Pero eh, también lo puedes modificar los precios en el comando del esencial acá básicamente lo mismo pero en poner ponerse van a tener que poner y s nada más y lo que hace es que solamente vas a poder vender este, eh, las armas con estadísticas ¿sí? por ejemplo ahí te da una armadura letter 35 lo que es de 35 el casco 25 el coso eso va bien el, la armadura el casco de la armadura de hierro 75 todo lo que vos quieras y eso se va a reemplazar con economía real por ejemplo si usas el plugin economic va a quedar ahí, si, repre, si usas el esencia y no usas el baúl, o sea, tenés el baúl también lo vas a poder usar ahí, no hay, no hay drama no hay drama, es economía el tema de los encantamientos este tema de los encantamientos se usa un poquito más raro el tema de los encantamientos es poder manipular la capacidad de eh, encantamiento para esa arma, eso qué quiere decir que por ejemplo, acá esto que es filo, yo lo pongo en 2. cuando el jugador quiere encantar esa armadura o esa espada bueno en realidad es una espada eh, quiere encantar esa espada mmm, con filo lo máximo que va a poder encantar es con con filo 2 entonces ahí tenés ¿sí? así también con el power con el lo que dice acá ¿Sí? con estos tres y sí, creo que le puedes agregar más obviamente depende pero le tenés que poner eh, o sea tenés que tendrías que copiar esto así y eh, obviamente pegarlo acá y poner en esta parte en esta selección tenés que ponerle el nombre del encantamiento por ejemplo en inglés obviamente bueno nada sí estas es cosas de los materiales de NPC Hair, sí, de drop chance de la mafia porcentaje y todo esto ¿sí? no lo toquen porque lo vamos a ver en otro vídeo y lo voy a mostrar de qué se trata sí y esta parte de npc modific tampoco lo toquen porque ahí hay una selección dentro de la configuración que si lo tocas arruinas el juego y ¿sí? arru arruinas el plugin ¿sí? Bueno, eh, creo que es todo. Creo que la verdad eh, eh, fue cortito el video entre todo. Recuerden configurar el zombie. Eh, como hice yo, con el zombie GML tienen que hacerlo ustedes con lo demás. Que lo demás recuerden que es todo, todo aquello. Todo aquello. Todo aquello que ahora no voy a mostrar. Todo aquello. Todo esto. Y recuerden que si ustedes se quieren dedicar a lo... A los ítems épicos, legendarios, rare eh, Que sea más Profesional, digamos Dentro del servidor Bueno, ahí está Ahí está, saben ya saben cómo configurarlo Tienen que poner El comando rarity eh, ir Y configurar lo que es legendario y, y así Y toda una clase de armadura Eso es para, para la gente que le gusta Configurar, que le gusta y que tiene su paciencia Porque miren, miren todos los puntos chemeles que tienen para configurar con diferentes tipos y hay que tener imaginación encima porque capaz que vos eh, le colocas eh, al a, no sé al esqueleto le colocas la misma armadura que tiene el slender y no tiene significado dentro del juego porque o sea voy a matar al dragón el ponele un enderman voy a matar a un enderman y me va a caer la misma una la misma espada de madera en este caso por ejemplo que dice yo el ejemplo el mismo para madera que me que matar un zombie entonces eso no le das eh, chance digamos al jugador que, que se incentive a, a ir a matar a endermar entonces ojo con eso ojo con eso vayan mejorando las armaduras depende depende no solamente de, de del, del bicho Sino también depende la, la, o sea, la clase, ¿no? Por ejemplo, un zombie que te dropee las cosas de madera. Que un creeper te dropee algunas cositas también de madera. O, o tenga la probabilidad de una rareza. O un poco común, ¿no? Y qué sé yo, no sé. Un. qué sé yo, ¿qué es lo más difícil? Por ejemplo, eh, un mini zombie. Que digamos que es ponerle, que sea lo más difícil. Eh, que tenga objetos raros y que sea un poquito y así, y ahí vas vas viendo vos, pero bueno ya te estoy dando, tirando ideas se viene la segunda parte y la segunda parte va a ser algo más cortito porque ya no no nos va a quedar mucho pero le voy a dar un pequeño tips para las personas que no quieren modificar eso del SAE mode y, y quieren algo más simple le voy a enseñar cómo hacer eso más y más sencillito y sin vueltas así que espero que los les, les ayude esto y bueno que les guste este plugin yo creo que ya con esto hice bastante aunque tendría que explicar unas cositas más pero yo creo que ustedes no lo van a no lo van a usar si ustedes quieren y comentan el video. Les voy a traer lo otro que, que es un poquito más raro. Uh, bueno, nos vemos. Espero que les guste en este video. La verdad está muy bueno y creo que me gusta este plugin. Pero me viene de 10. Y creo que te viene de 10 para vos. Recuerden que no es para las versiones de ahora. Eso sí, recuerden que no es para las versiones de ahora. Es para la 1. No sé, punto .8 hasta la 1.16 Creo, más o menos, por ahí Si no, verifican en, el, en la página La descripción el del plugin Chao, chao Nos vemos